En general hay una muy buena relación, pero la ciudad no ve obligación en crear actividad a través de gastar y aportar valores económicos al desarrollo de la comunidad judía. Solamente son los mínimos mínimos de lo que sería una representación minoritaria. And how about the regional government? Of la Generalitat en Cataluña ha sufrido muchísimos vaivenes con todo el problema nacionalista y por lo tanto ya hace, varios, ya hace varias cadencias, se puede decir, de que la Generalitat tiene poco dinero, pocos recursos y por lo tanto su aportación es mínima, aunque la relación sea excelente.